Me encuentro en la Plaza Obelisco de la Ciudad de la Paz. 12 cholitas escaladoras ya están listas para trasladarse a Murudata, esto para escalar. Esta mañana se desarrolló un importante acto donde las autoridades han entregado la UIFAL, han entregado la bandera tricolor. ¿Cómo está? Estoy acá con la vicepresidenta del Consejo Municipal, Eliana Paco. concejala. ¿cómo está? Buen día. Muchísimas gracias a el día de hoy estamos por la revolución turística junto a las Cholitas Escaladoras, mostrando la diversidad cultural que tenemos y la fuerza de la mujer de pollera. Estamos partiendo ya a, rumbo a Mururata, a 5,800 metros de altura sobre el nivel del mar. Estaremos haciendo que el día de mañana nuestra tricolor y nuestra huipala estén flameando en las alturas del Mururata. Por primera vez, por supuesto, nuestra autoridad, nuestra ministra de Cultura, se suma haciendo la entrega de nuestra huipala a nuestra presidenta de las Cholitas Escaladoras. Muchas gracias. Vamos a conversar acá con las Cholitas Escaladoras. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Estamos en vivo para vía la televisión. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Yo me llamo Elena Quispetincuta, soy miembro de las Cholitas Escaladoras Bolivia Climbing. Y bueno, hoy estamos yéndonos a rumbo a a una altura de 5,700 metros sobre el nivel del mar y bueno estamos yendo a flamear la bandera boliviana y después estamos llevando nuestra wipala que nos representa a todas las mujeres indígenas y a los aimaras a los quechuas y de esa manera estamos yendo y junto a nuestras autoridades a, la, a nuestra hermana Eliana Paco nuestra concejala también a nuestra asambleísta eh, Janet y nos están acompañando muchas autoridades también y yo estoy agradecida realmente que nos han apoyado nuestras autoridades y también la prensa que están sumándose y estoy muy agradecida yo sé que eh, y al mismo tiempo vamos a jugar un partido de fútbol vamos a tener las cholitas escaladoras y con nuestras autoridades también y bueno que nos está acompañando nos sentimos muy felices y este que vamos a ir las mujeres de pollera por primera vez a jugar y esto se va a marcar en la historia porque en las alturas nunca se ha visto jugar una mujer de pollera por eso es que también nos hemos motivado por qué no podemos ir ya que hemos escalado muchas montañas ahora por qué no podemos ir a jugar un fútbol también eso es que nos hemos motivado y animarles también a nuestras autoridades Muchas gracias, vamos a acercarnos a la otra cholita. Yolita, ¿cómo está? Un gusto. Estamos en vivo para Vía la Televisión. Muy buenos días. Hoy van a partir. ¿Cuántos días van a escalar a Mururata? Muy buenos días. Yo estoy muy contento, muy orgullosa de estar aquí, ¿no? Sí, vamos a escalar hoy día. Ahorita vamos a partir de aquí, de 10 de minutos ya estamos partiendo. Y ahorita como vamos a ir de bus como 3 horas a 3 horas y media hasta Chuquecota. De Choquecota, vamos a, ahí vamos a tener un aptapi. Siempre las Cholitas escaladoras llevamos nuestro aptapi, nuestra costumbre y ahí vamos a almorzar nuestro aptapi. De ahí vamos a caminar como cuatro horas a cuatro horas y media hasta Campo Alto de Mururata. Ahí vamos a acampar que vamos a tener una cena y también ahí vamos a descansar. Y después de eso ya vamos a subir mañana como a 12 de la noche. De, de, 12 de la noche Vamos a levantar un desayuno a 2.30, vamos a tener una de la mañana ya vamos a partir a dumba a la cumbre y mañana a las 6 de la mañana estaremos en la cumbre. Mira, ya todos, todas listas las cholitas escaladoras, son 12 cholitas que van a escalar con el casco respectivo, toda la indumentaria que se necesita para escalar, en este caso el nevado de Mururata. Bueno, Edison, ¿qué le parece? Ya están todos preparados para colocar la tricolor y la huipala, esto por la reactivación del turismo, así se llama precisamente eh, esta importante actividad que van a realizar. Y felicitarlas, eh, querido William, realmente brindarles y darles la mejor energía, las mejores vibras para que las cholitas escaladoras que están yendo rumbo a Mururata, pues realmente plasmen ahí nuestra rojo, amarillo y verde en lo más alto del mundo, como tiene que ser, porque realmente el trabajo y la labor que ellas hacen es muy importante. William, muchísimas gracias por este contacto. Más adelante volvemos contigo, si así lo amerita la noticia. Perfecto, hay que darles mucho, mucha fuerza a las cholitas escaladoras que en unos minutos más van a partir. Ahí están con mucho entusiasmo precisamente. Bueno, nosotros eh, te dejamos con estas imágenes hasta un próximo contacto. Perfecto, William.